Señoras y señores, Hearthstone ha muerto. Blizzard, con el último post de el enfoque que van a tener para la temporada competitiva de 2023, se ha encargado de asesinar las esperanzas que había para este año para que Hearthstone reflotara un poquito. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha propuesto Blizzard para la temporada de 2023, qué reacción han tenido los jugadores y la comunidad en general, con este anuncio de la temporada y revisaremos un poquito las sombras del pasado de Blizzard con este tipo de decisiones. Así que vamos a por ello. Bien, arrancamos el vídeo con la chispa que prendió toda esta polémica. El anuncio de la temporada de 2023 para Hearthstone. En su formato competitivo del juego estándar tenemos el punto en el que han quitado todos los premios para los campeonatos regionales y han agrupado todo el dinero en el campeonato mundial. Esto es un problema porque, según parece, solo van a clasificar 8 jugadores de todo el mundo. Que han pasado por los regionales. O sea, esto es una locura tú date cuenta de toda la gente que se dedica a jugar al más alto nivel en Hearthstone de, en su forma competitiva o sea que se prácticamente dedican su vida a ello Por el esfuerzo que supone y la cantidad de horas que necesitas echar para solamente para clasificar o sea ya no te digo que vaya bien o mal sino para clasificar te estás jugando todo a tener que ganar tu región y luego además tener que ir al mundial y ganar o no ganar o por lo menos estar bastante arriba pero es que es una locura lo que acaban de hacer. Y esto no es todo. Vamos a ver cómo Blizzard trata de cubrirse las espaldas como sabiendo lo que le va a caer por estas decisiones. Qué cosas han añadido para echar balones fuera y taparse un poquito. Vamos a revisar esto. Bueno, con estas preguntas que tiene el post de, de la temporada competitiva de 2023, se ve cómo Blizzard trata de taparse las espaldas o de, de al menos tratar de apaciguar un poco la polémica pero para nosotros pensamos que solo hace más que avivarlo o sea a la pregunta de por qué los regionales no van a tener premio la respuesta es queremos que los jugadores que juegan el ranking competitivo online o sea el, el ladder tengan prioridad para ganar premios porque van a ser los más regulares a lo largo del año y es como bueno pero y aquellos que compiten en, en el regional, que hacen el esfuerzo de ir porque probablemente sean presenciales. A ellos no les vas a pagar si, si ganan un regional. O sea, ¿para pa qué quiero esforzarme para ir al regional y ganar el regional? Si, si no voy a tener compensación económica. Me quedo en mi casa siguiendo jugando ladder Y ya está. No. no sé. O, o otras preguntas de, por ejemplo, o sea, literalmente se hacen la pregunta de: ¿Es verdad? ¿Esto quiere decir que Hearthstone está decayendo? Y es como, a ver, ¿cómo, ¿cómo te tiras ese tiro en el pie, Rey? O sea, no puedes coger y decir, no, queremos separar el éxito de Hearthstone de la escena competitiva. Y es como, no, yo pienso que tiene que ir de la mano. O sea, tienes que enseñar en tu escena competitiva el, el por qué Hearthstone es un buen juego y, y atraer ese tipo de jugadores. Es gente que, que va a traer un montón de gente detrás de sí, que tienen cierta comunidad y que probablemente, si les interesa el juego, quieran competir a máximo nivel. Y esto les va a ayudar a la gente que llevan detrás, que les sigue, que, que disfrutan con ellos del propio juego, que también se unan a la comunidad del juego y que lo disfruten. No lo sé. O sea, hay muchas preguntas que, que no tienen sentido que las coloques aquí o, o al menos. Yo pienso que como compañía de videojuegos no deberías decir estas cosas. Y va vas revisando las preguntas y vas bajando y cada vez se pone peor. O sea, hay un momento en el que se habla de si van a cancelar gesto en 2024 y dice que no tienen planes para compartir como será 2024. Obviamente, muy pronto, pero además como que achacan la culpa de los pocos viewers al hecho de que la retransmisión fuera exclusivamente por YouTube. Es cierto que la gente para ver Streamings se vaya a otra plataforma que conocemos todos, pero aún así no pienso que no deberías compartir esto o al menos colocarlo aquí. Bueno, el hecho es que ahora parece que esta temporada 2023 se va a retransmitir en la plataforma morada y con eso piensan que la audiencia va a volver. No lo sabemos, pero trataremos de que sea así. No lo sé, ya veremos en un futuro cómo queda todo esto Y si hay jugadores competitivos que se dedican a Herston Así que acabado el tema de, de la revisión del 2023 Vais a tener el enlace aquí en la descripción Para poder revisar todo esto que hemos ido viendo en pantalla Y vamos ahora con la otra cara de la moneda ¿Qué piensan los jugadores profesionales de todo este planning para 2023? Por parte de la comunidad internacional, uno de los primeros jugadores que se manifestó con respecto a este anuncio fue Bunny Hopper, que es el último campeón mundial de Hearthstone, el que se coronó como mejor jugador del mundo de Hearthstone en 2022. Su tweet o sus tweets con relación a esto son abrumadores. Dice literalmente he tenido la sensación de que este año podía ir mal pero no tan mal. Los esports de Hearthstone están esencialmente cancelados. O sea, ¿cómo, ¿cómo te quedas cuando el campeón del mundo de Hearthstone ante el anuncio dice esto? O sea, el panorama es desolador. Ya suponiendo, o sea, que, que este señor, el esfuerzo que ha tenido que hacer para coronarse como campeón del mundo, ha tenido que ser titánico. Pues imaginaros el resto de jugadores que hay por debajo de este. O sea, el panorama es desolador. Dicho esto, miramos al panorama español de Hearston y Frinetti, que es uno de los mejores jugadores a nivel mundial de Hearston, que ha tenido un, bastante, un desempeño bastante bueno y mucho trabajo detrás para llegar donde estuvo. El punto está en que él dice lo mismo. Aún sigo en shock después del anuncio del competitivo. No sé qué será de mí en el juego. No puedo aseguraros nada de si seguiré o no. Que es uno de los jugadores que más se ha volcado en este juego. Al fin y al cabo, él ha podido participar en, en regionales, en torneos mundiales. O sea, brutal. Pero claro, es que esto nos lleva, por ejemplo, a recordar... Por cierto, vais a tener este hilo en la descripción, así que no dudéis en consultarlo. Y nos lleva a revisar... ¿Qué ocurrió con el mundial de 2020? Así que vamos a echar un vistazo a esto. Esta es una iniciativa que se suele utilizar también en otros juegos como por ejemplo en el LOL, en el Valorant, en el Dota, que es famosísimo en el Dota. Que con todas las compras que realiza la comunidad dentro del juego o dentro de un paquete en específico se desvía un cierto porcentaje a hacer crecer el premio económico. Que va a tener el campeón mundial o al menos el torneo mundial para los jugadores que vayan. Entonces esto supone un plus a la gente que compite. Pero también involucra a la comunidad para hacer grande su juego y recompensar a aquellos jugadores de talla mundial. Entonces en 2020 salió, no sé si algunos lo recordaréis, salió un paquete, un pack donde te regalaban cartas con una legendaria y demás. Que iba especialmente para financiar el mundial del 2020, o sea, es una iniciativa genial que luego no salió, que a pesar de que la gente gaste dinero y que no recoja la compañía, o sea que no vaya a las manos de la propia desarrolladora, pienso que anima un montón a, ya, ya solo el hecho de comprar el pack y ver el mundial, yo pienso que es un plus para la compañía, aunque... Pierda dinero porque va a ir a los jugadores, llamémoslo así. Pero bueno, es el enfoque que tiene la compañía y supongo que esto salió simplemente en el 2020 y no volvió a salir para ninguno de los años siguientes, ni 2021 ni 2022. Así que supuso que quitara la iniciativa y no se supo a saber nada más de ella. Así que bueno, pues una lástima, pero es algo que se debería recuperar y más ahora. Con todo esto... Lo único que nos queda es rememorar las sombras del pasado de Blizzard. ¿Qué pasó, por ejemplo, con StarCraft? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Warcraft? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Heroes of the Storm? Han sido tres juegos nacidos de la misma compañía que su trayectoria ha sido parecida. En StarCraft sí que difiere un poco porque, bueno, tuvo el éxito de los RTS y fue un juego maravilloso que a día de hoy la comunidad sigue apoyando y siguen teniendo... Eventos competitivos Con retransmisión oficial Pero ya no se le dedica lo mismo Que se le dedicaba en su momento Sigue teniendo su fama y, y sigue teniendo pues eso Cierta repercusión a nivel de viewers y tal Porque los eventos mundiales pues, son Bastante, bastante, bastante Seguidos Pero no podemos decir lo mismo de Warcraft 3 ni de Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. La división del competitivo. Se deshizo. Se destruyó. De hecho el propio juego ya no tiene. Ni actualizaciones. Y tuvimos una sensación muy parecida. Con lo que ocurrió con exactamente. Esto que hemos tenido a día de hoy en Hearthstone. De un año para otro. Se decidió eliminar bastante, bastante, bastante dinero. Dedicado a los premios de los torneos. Esto. Hizo que la comunidad pensara que el juego ya no valía la pena. Y al año siguiente decidieron cortar con todo el desarrollo existente del juego. Dejaron un pequeño equipo para mantenimiento y ya está. Con Warcraft 3 más o menos ha pasado lo mismo. Sigue vivo gracias a que la comunidad realiza torneos y hay gente detrás que, tiene, que mueve bastante gente. Y a nivel de viewers, pues... No está nada mal, pero claro, ya no es ni la sombra de lo que llegó a ser en su momento álgido. Así que, con mucha pena, despedimos este vídeo, cerramos por hoy, esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido y hayáis disfrutado de nuestras cavilaciones. Sobre todo, hacednos saber qué pensáis vosotros en la descripción, va a ser parecido a a cómo murió Starcraft que a pesar de que ya no tiene nuevos parches de balance ni contenido en general sigue siendo disfrutado por la gente. ¿Nos pasará igual que nos pasó con Warcraft 3 que la comunidad sigue tirando del carro a pesar de que la compañía no lo haga? ¿O pensáis que nos quedaremos como con Heroes of the Storm que lentamente el juego... Irá muriendo, quedará para echar un ratito, disfrutarlo y rememorar lo que fue en su momento y ya está, pero no irá, nada más. Así que dejadnos lo que pensáis en los comentarios, no olvidéis suscribiros y darle a like al vídeo y recordar que gracias a vuestro apoyo, la taberna cada vez va mejor. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es sí todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.